Momentos de tensión se vivió en la tarde del jueves dentro del multicentro La Sirena, cuando Rafael Lorbe disparó en reiteradas ocasiones dentro de la central de la compañía telefónica Claro, alegando inconformidad con el servicio. En la mañana de este viernes, ya detenido, dijo que ha sido estafado en tres ocasiones. A ellos todavía no le ha pasado más, no, yo no le va a pasar. ¿Por qué lo hizo? A ellos les va a pasar a ellos. por abuso, por abuso, por el abuso que ellos tienen con uno. ¿Cuál fue la, la estafa que le hicieron a usted? Hay una estafa otra vez y ellos, ellos le van a pasar ellos les va a pasar que se preparen. En tanto que familiares del detenido justificaron su accionar y esperan la situación se resuelva. Ya de viaje hay para que le aclararan eso. Ya que ha pagado el dinero, que ha pagado. Y, y, y ellos en ningún momento le quisieron le, le aclarar. Solamente están usando la identidad de ellos. Todo el tiempo lo usaron. Yo no sé de una cantidad de dinero. No, sé. no sabemos por el momento, pero una cantidad de dinero. Sigo en sí. muchos viajes ya, ya, ya hay encojonados, ya no hay nada que hacer, encojonados. Sí. haciendo sí, es, a usándolo de él, a, a él le están usando la, la ilícidad y, y él, lo que le digo, tiene su, él tiene su familia. Para que se sepa que vamos a ver cómo esto se arregle lo mejor que se pueda. No, él, él, él no, en ningún momento, porque solamente dice en Foucault. Cuando la muchacha le pare, aparentemente le dijo que no podía resolverle eso, y ahí cansado ya de ella y resolver, él parece furiosamente, tiró un tiro para arriba, tiraron ellos los le tiros le para arriba. Cuando él fue estafado, ellos le dijeron que ya no podían hacer nada, ¿verdad? Y entonces él cogió, tú me entiendes, se incomodó. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.